Mi nombre es David Arjibay y soy asesor comercial en Kia Caetano móvil. Para los que aún no los conozcáis, tenemos dos tiendas en Madrid y una en Ribas. Y hoy os vamos a presentar el Ceturé, nuestro Z más familiar. En este caso tenemos un motor 1400 Turbo de 140 caballos en un acabado Tech, un acabado que no dejará a nadie indiferente. <música>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 La versión más familiar de nuevo Kia Z. Conserva la deportividad, la seguridad y el confort de la versión estándar y ofrece, además, mayor amplitud en la cabina y el maletero, otorgando unos impresionantes 625 litros de capacidad a los que necesitan más espacio para sus planos. Para más información sobre Zett equipamiento, precios y motorizaciones, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.caetanovilcentro.es o de nuestro número de teléfono 915 338 501.